Hola amigos Soy Lara Álvarez Bienvenidos a mi rincón mágico A veces pensamos que cuando echamos de menos a nuestros seres queridos y ponemos una vela suficiente Yo voy a explicaros lo que tenéis que hacer para darles la luz y que se eleven los espíritus de nuestros fallecidos se alimentan de agua y luz. ¿Qué necesitamos? Vamos a poner la imagen, en este caso, es mi abuela. Vamos a necesitar una vela morada. Vamos a poner un vaso con agua. Vamos a usar colonia o perfume. Yo elegí la hierbabuena, porque era una hierba y un olor que a ella le gustaba mucho. Vamos a poner flores moradas, y vamos a poner incienso de río. En estos momentos, vamos a pensar, vamos a decir su nombre mentalmente, y vamos a visualizarla usando una de las esencias con las que ella se identificaba. Siempre que prendamos una mecha, una vela, lo vamos a hacer con cerilla. Vamos siempre a quemar el culo para que aunque lo pongamos, nunca se caiga ni podamos tener un accidente. Vamos a quemar un poquito más. Vamos a visualizar a la persona. Hay que tener muchísimo cuidado. Presionamos. Vamos a poner incienso de ruda. Es muy importante que el incienso sea de ruda. Y vamos a ofrecerle flores moradas. Primeramente, vamos a representar el aire. Vamos a visualizar momentos felices con nuestros seres queridos. Aquí tenemos el aire. Tenemos el elemento del agua representado. Tenemos la tierra. La vela es el espíritu de mi abuela. Su mecha es la cabeza. Y vamos a prender la luz. Para que nunca le falte. Rezamos un Padre nuestro... y ahí se alimentan.